hacer un seguimiento de la demanda de tu negocio de alquiler de coches? ¿Tu competencia es capaz de ofrecer mejores tarifas de última hora a los viajeros? ¿Necesitas ayuda para entender qué eventos locales impactan en la fijación de precios y en qué medida? La última actualización de rate gain para alquiler de coches, el panel de control de analítica transaccional. Ayuda al personal de gestión en alquiler de coches a acceder al panel de control de análisis más avanzado del mercado lo que permite una mejor visibilidad de cada indicador que afecta a la demanda. Ahora, con un solo clic, realiza un seguimiento de las tarifas de la competencia, identifica los próximos periodos vacacionales y ve el impacto en tus precios de los eventos locales dentro de tu ventana de reserva activa. Solo con Cargain. Escríbenos a marketing.arroba.tradegain.com para experimentar el poder de la analítica transaccional y obtener una demostración gratuita.